Hola a todos, os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos en Evil Within. Vamos ya por el capítulo 9, me parece. Y eh, lo dejamos por aquí que nos encontramos un jefe. Y nada, si no lo sabéis, eh, os dejaré el link para que lo veáis en el capítulo anterior, ¿vale? Y nada, nos apareció un jefe así de refilón muy, muy raro, muy raro uno, ¿vale? Y eh, nos estaba persiguiendo, ¿vale? Esta zona no se ve un pijo, ya como estáis viendo, ¿vale? Y aquí hay que tener muchísimo cuidado Porque creo que se van a venir eh, un jefe bastante tocho Bastante por culero ¿Vale? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado ¿eh? Vale, tengo aquí más balas Más balas de rifle, perfecto Vale, tengo ahí el rifle cargado Y puntitos de control ¿eh? Vale, vamos a ir con cuidado ¿eh? Perfecto, vamos a coger eso Esto le puedo disparar, me parece, para que salga Me parece, no sé No estoy muy segura Porque estoy viendo ahí un candado No, no tiene pinta, ¿vale? Así que nada, he gastado ahí una bala a lo tonto, pero bueno Pero no morí porque no guardé partida en el capítulo anterior Así que ya estáis viendo lo que nos viene a continuación, ¿no? Uf, gracias Vale, se han activado todas las trampas Estos son trampas de calor ¿Me estoy Trampas de calor Vale, vale, lo que me viene, que viene, viene por ahí Uff, uff, uf, uff, uf, uff, uff Uf, la que me viene, uff, la que me viene Uy, lo que me viene por ahí Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, píllate esto A cargarte todo primero ¡Dile que le enchufas ahí! ¡No, no, no! Que me, que, me, que me ha atrapado, me ha atrapado Me ha quedado atrapado Me ha quedado atrapado uf, uf, uf. Vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, Vale tranquilidad, tranquilidad, putilla eh, ahí Vale, vale, vale, vale vale. No, me pilla, me pilla, me, pilla, me viene ese, No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida No tengo nada, no tengo vida, no tengo nada Ni Uy, de verdad Uf, es que no vea lo que me viene ahí, ¿eh? Las dos cerdas estas que me han cortado el pescuezo. Ok, vamos. Eh, la primera muerte del episodio no pasa nada. Vamos a, <ríe> a ver qué sucede. Y ya sabéis, vamos. A ver, voy a recargar primero antes de, de entrar ahí. Antes de hacer cualquier cosa. Vamos a recargar todas las armas, ¿vale? Ya sabéis. Esto también lo vamos a recargar Vamos a ponernos explosivos ¿Vale? Y la munición de la pistola también la voy a recargar antes de nada ¿Vale? Voy a ver si me he dejado aquí alguna bala Que estoy viendo que no Perfecto Y vale, con mucho cuidado Es que esto se nos cierra, ¿eh? No... Vale Vale, vale, vale, vale, vale tengo aquí para curarme, Antes de... Exactamente, tengo aquí para curarme, ¿vale? Como ahí vamos Y nada Ya sabéis, vamos a poner esto Y ahora van a aparecer un jefe Bastante tosco, ¿vale? Sí, sí, tú arráscate la cabeza Tú arráscate la cabeza Que ya verás lo que te va a venir ahora Vale, tú primera, a tu casa, a tu casa. Vamos a quemarla, que no quiero que se me levante. ¿Vale? Y antes de activar el jefe nos vamos a cargar la dos de gracia ¿Sin munición? No, que no tengo munición. Vale. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera Perfecto Vale, se ha activado eso Vamos a quemarla Vale, y ahora aquí se nos activa el jefe ¿eh? Tú, tú, tú, tú, venga, levanta, levanta Que sé que... Sé que, que, que en cuanto cruce eso se me va a activar el jefe Vale, vale, vale, vale. Tranquilito, ¿eh? No, mierda. Bueno, por lo menos ahí tengo un virote ya para el jefe. Vale, nos vamos a pillar esto y vamos a ponernos virotes. Eh, no, virotes no. Eh, rifle, ¿vale? Rifle. Venga, vale. Ahí estamos. Esa activa. Uh, uh. Vale, vale, vale Ahí, ahí le hemos un poco Ahí le hemos diñado. <risa> ahí está un poco endiñado, ¿vale? Ven, ven, ven, ven Ven, amigo ¿Por dónde vas a venir? ¿Por dónde vas a venir? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Es que... Esto es chor, ¿eh? Esto es chor, el jefe este Él le ha otro el bus de la pared, ¿eh, gente? El bus de la pared. Las paredes son vuestras amigas. ¿Por dónde vas a venir? ¿Por dónde te vas a venir? Ahí, en el culete. Ahí, en el culete. Venga. Ay. Vale, vale, vale. Lo tengo aquí detrás, lo tengo aquí detrás, ¿ok? Vale, vale, que me viene, que me viene. Que me viene, que me viene. Vale, vale, vale, vale. Uf. No, no, no, no, no, no. Vale, ahí, ahí le hemos tocado, ahí le hemos tocado. Ahí le hemos tocado bastante. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Oh, pues, no, o sea, si no va a ser un jefe de los más fáciles, vamos ¿Están muerto? ¿Están muerto o no está muerto? ¿Están muerto? Está muerto, está muerto, gente, está muerto Uf Está muerto, eh? Vale, vale, vamos a aprovechar ahora que está en el suelo Y vámonos de aquí, pero cagando leche, ¿eh? Que se puede levantar Y, y adiós ¿Dónde está? Que no lo veo. Me va a venir otra vez de nuevo, ¿verdad? Me va a venir de nuevo, me va a venir de nuevo. ¿Se levanta? No se levanta, vale. Vale, vale, vale. Ahora tenemos tiempo como para bajar aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Ay. Eh, pues, no sé, me ha resultado demasiado fácil del... Más fácil de lo que me esperaba va, prácticamente. Vale, vale, vale Ok, vamos a ir con... que tengo de balas de munición? Dime que tengo algo No tengo esto Tengo aquí virotes Vale, vamos a ir con virote, Vale No tengo ninguna trampa Ahora en cuanto se ponga otra vez de nuevo vamos a cruzar Espero que no me venga por aquí ninguno No me voy a meter ahí No me voy a meter ahí Está ¿eh? calmado la cosa ¿Está calmada la cosa o no se ha calmado la cosa? Mm, me la voy a jugar, ¿vale? Me lo voy a jugar pero no sé si voy a morir. No sé si voy a morir, ya os digo. Vale, tengo aquí una escalera. Dame, dime que me da tiempo para subir. Vale, vale, vale, vale. Ay, ok. Eh, a ver qué nos viene ahora. Vale, tengo más virotes el jefe yo creo que no está muerto ¿eh? ya os digo Como ha sido muy fácil en matarlo, vamos, de los jefes más fáciles que he tenido para matarlo pero no, no, creo que no está muerto ¿eh? ya os digo vale, vamos a coger esto, vamos a pillar eso también ok, a ver es este? eso es como el... a ver, que tengo aquí un mapa... Va, vale, esto me lo llevo, fragmento 19, perfecto perfectísimo, vamos y nada, vamos a examinar, bueno, este en este caso se lanza el tío, el colega pero vamos, a ver, ¿dónde nos ha aparecido ahora? Eh, dime que tengo balas de virotes, por favor vale, me voy a hacer más balas de virote si puedo no puedo eh, recargar, recargar Vale, eh, tengo para hacer mi virote de esto Vale, vamos a hacernos un virote, aunque sea Un virote Un virote únicamente, ¿vale? Vale, me están viendo eh, Tengo para hacerme más virote, ¿vale? Uf, y tengo otro, tengo otro ahí Tengo otro bicho. Y ya se me ha desaparecido la escalera. Qué bien. Vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Que está, que está pillado, que está pillado. Vale, vale. Uh, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que tengo dos. No, no, no No es buena idea, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, menos mal Menos mal Menos mal Que tengo vida Menos mal que tengo vida Y tú ahí muérete, cabrón Gente, nueve balas que no había visto Vale, vale, tengo aquí más balas Tengo aquí más balas Tengo aquí Vale, vale Vale, vale. Perfecto Vamos a hacerle la 314, vamos a darle vuelta Ese no lo quiero quitar de cuanto antes, ya os digo Tengo aquí a otro ¿eh? Tengo aquí otro bicho de esto Vale, vale, vale, vale, vale Uf, uf, uf. O claro, sea, que no son jefes, son mini jefes, vale. Son mini jefes, vale, vale, vale. Ay, ay, qué pechado... Vale, no tengo más balas de eso. Tengo un virote. Uf, esquivada, esquivada, vamos, eh, no sabéis ni cómo he esquivado eso. Déjame en paz. Déjame en paz, que tú eres una, una caca comparada con nosotros. Con Pero quiere recargarme cago en tu nación entera. Quiere tirar? Eh, ¿Quieres disparar? ¿O no quieres disparar? ¡Uy, qué pesadilla! ¡Qué pesadilla de tío! ¡Qué pesadilla! No. Que me muero. Vale. Eh. ¿No? ¡Ah, tío! ¡Grúmma, chitao, hochic! ¡Snichu, jebalu, ¡Curva, macho! Vale, chicos, estamos por aquí otra vez de nuevo. Me voy a hacer unos virotes que me van a venir bien, ¿vale? Vamos a hacernos algunos virotes. No tengo suficiente munición de... para hacerme. Voy a hacerme, aunque sea, unos virotes de estos de cegado, ¿vale? Y a ver si con eso lo puedo retener, aunque sea un poco, ¿eh? ¿eh? ¿Me puedo hacer algún virote de algún tipo? No, vale. A ver si me puedo hacer... O sea, me puedo lo puedo retener con eso, ¿vale? Voy a recargar de nuevo la munición. Pero voy a intentar hasta lo menos posible, ¿eh? ya os digo Vale, vamos a ir con la pistola ¿eh? De mientras Porque va a venir el pesado este el Pesadilla Y ahora sí me da la opción de coger un, algo de munición ¿no? Vale Vale, pillando esto Primero nos vamos a poner esto Y explota, explota, explota Plota, plota, plota. Vale, vale, vale. Ahí le hemos hecho bastante pupita. Le hemos hecho bastante pupita. Ahí está, perfecto. Me va a venir otra trampa. Vale, ahí ha explotado eso, pero no me ha hecho nada. Perfecto. Y ahora sí que sí, la, la munición está. ¿eh? Hay que cogerla. Vale. El otro lo tengo aquí, me parece, al lado. Efectivamente. Vale que coger la munición por cada vez que la vea con mucho cuidado que como no hagan eh, la carrera no, eh, tienen un ataque que es en forma de carrera ¿vale? y nos revientan ¿eh? ya os digo, que nos revientan vale, eh, tengo aquí a otro me lo tengo que llevar al final del mapa porque tengo que Uf, vale, vale, vale, no me, ha... me han quitado vida pero no me han quitado tanta ¿eh? vale, me los voy a llevar para el final del mapa, de hecho me voy a pillar Vale, y creo que no me queda ninguna munición más que, que tengan que coger. Vale, me lo voy a traer hacia esta zona, ha sido un poco locura, lo sé, un poco locurón. Vale, pero eh, hay, que, hay que hacer que, que se electrofiquen. Que no, mierda. mierda. Mierda, mierda, mierda. Venirse, venirse, venirse los dos, venirse los dos. Vale, vale, vale, vale, vale. De nuevo, de nuevo. Vale, vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí los tengo los dos pillado los tengo los dos a pillado Y nos vamos corriendo, ¿eh? Nos vamos corriendo para esta zona. Pero no te quedes pillado ahora, por favor. Venga. Vale, vale, vale, vale. No lo pasamos, no lo pasamos, ¿eh? Ay, Dios mío. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora lo más chungo. No, no, no, no. Venga, venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Vamos a pasar por aquí. Ay, perfecto perfecto Uf, eh, os recomiendo que hagáis esto no se os intente pasar por la cabeza e intentar matarlo a los dos vale porque es, que es una puñetera locura y no voy a poder ya os digo vale así que esto lo vamos a abrir y nos vamos de aquí cagando leche no sé lo que me va a venir aquí ahora vale No sé lo que me venía ahora, pero bueno, eh, hemos conseguido pasar. Ay. Madre mía, yo ya, me, yo ya me creía que me iba a morir ahí otra vez. Ay, eh, chicos, no sabéis la pecha de veces que he intentado hacer esta zona eh, y mira, mmm, al final me la he pasado. No intentéis por lo que más queráis mata a los dos Si tenéis munición de sobra lo podéis matar Como hemos matado el primero Pero es que a los otros dos ni de coña los podéis matar Me he dejado munición, lo sé Me he dejado munición eh, Me he dejado también una muñeca Que no la he podido coger porque me... O sea, si la cogía moría, ¿eh? A ver Vale Ah, qué bien Uy, qué bien la sala de las arribotes, tú verás. Vale, vale, vale. Tengo aquí algo para coger. No, no tengo nada, ¿verdad? Vale, vale, vale. Uy, ay, de verdad. Qué tensión. Se respira en el ambiente, de verdad. Mira, tengo ahí bastante. Vale, ahí no me he dejado nada. Por lo que estoy viendo. Vale, aquí tengo esto para reproducirlo. Vamos a escucharlo, chicos. Tengo, todo lo que soy. Me lo quitaron aquellos que quieren consumirme a raíz del accidente. En la oscuridad, con el único consuelo de los fantasmas internos que me persiguen, casi me abandono a mí mismo. Pero entonces la vi, aunque en el fondo sé que solo era una aparición. Me repondré y recuperaré. Lo que me quitaron, voy a recuperar. A mi querida hermana, Laura Vale, ahí estamos viendo ya que eh, Empezó a hacer Experimentos con Laura, que es su hermana Perdonad chicos si se están escuchando Ahí ladrillos de perro, pero es que son de mi Vecino y me voy a cagar un poco con él Yo también tengo un montón de perros, pero vamos Es que valiente tela, ¿eh? ya os digo Vale, eh, punto de control Perfecto, ¿habéis visto el bicho Ese que nos ha salido? Sí, ¿verdad? Yo también lo he visto Así que mmm, creo que antes de entrar ahí vamos a guardar la partida Vamos a guardar la partida, por supuesto, como vamos Y eh, aquí que tengo Vale, diario de Sebastián Castellano, 27 de febrero de 2012 eh, <coughs> He visto morir a amigos y compañeros Forma parte de mi trabajo, pero nunca es fácil Sin embargo, no hay nada que pueda compararse con perder a tu propia hija Como ya sabéis, nosotros perdimos nuestra hija Ojalá pudiera morir eh, un millón de veces para evitar su muerte, pero es imposible. Me sentí tan impotente cuando su pequeño ataúd empezó a eh, descender. El dolor es insoportable, sé que no debería hacerlo, pero beber es lo único que... O sea, el tío este se ha vuelto un borracho, como ya sabéis. Y por eso aparecen tantas botellas, porque hacen referencia a eso, ¿vale? Estoy preocupado por... Mira, eh, ¿vale? Ahí os dejo un poquito por si os leer la historia y ya os digo, ¿vale? Pues nada, vamos a continuar... Vamos a guardar la partida. Vamos, tenemos bastantes puntos de habilidad, ya os digo. Y lástima que no consiguió la muñeca. La muñeca es que supongo que le tendría que haber disparado antes y ya después conseguirla. Pero es que claro, está chunga esa muñeca, ¿eh? ya os digo. ¿Se le ha olvidado algo? Mal rollo me da hija. Fe aire. Vale, aquí hay un cartelito desaparecido. Patrick, desaparecido Patrick y Igin, abogado de la familia Victoriano, visto por última vez eh, con su supuesto cliente. Ok, a este seguramente se lo han cargado. Han hecho algún experimento, lo mejor con él, no tengo ni idea. Vale, y a ver, aquí ya no tengo más nada, ¿verdad? Los cuadros, como estoy viendo, son bastante tétricos. Aquí, mirad, hacen alguna referencia a los personajes. Como estáis viendo, esa creo que es Laura, esa que está ahí. Y esa es la mansión Victoriano, ¿vale? La, el de la caja que nos hemos enfrentado, el colegio, que creo que esto es más adelante, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, ahí estáis viendo un poco, y estos son los dos, los victorianos, ¿vale? Los cuatro que no lo había visto hasta ahora. Son bastante inquietantes, ¿eh? Vale, vamos a mejorar las habilidades, que tengo bastantes puntos. Como estáis viendo, he guardado bastantes puntos para ahora. Y nada, a vale, ver, ¿qué tengo? Eh, barra de salud, duración de sprint. Duración de sprint es lo que me quería mejorar porque es una cagada. Mmm, ya veis que me quedo a mitad y no puedo seguir corriendo. Y el próximo sería 30.000, vale, vale. 30.000, vale. Tengo 9.000 puntos más. La regeneración de las jeringuillas mmm, Me pueden curar más las jeringuillas, pero a ver qué armas me puedo mejorar también, ¿vale? A ver, los virotes eh, Alcance, tiempo de carga Esto está completo eh, Y esto sí me lo voy a poner Porque el tiempo de recarga es bastante largo, ¿vale? El tiempo de recarga es una caca Por lo tanto, no lo vamos a mejorar eh, Y otra cosa que no vamos a mejorar también Van a ser los virotes eh, inmovilizadores, ¿vale? Estarían los 3000 puntitos y nos habríamos quedado ya sin puntos Vale, hemos mejorado un poco Tampoco mucho, pero ya sabéis que este juego, para conseguir puntos en condiciones, de tela, ¿vale? Eh, espérate, antes de guardar partida tenía por aquí más munición de rifle, me parece. Que Creo que la puedo conseguir. Ábrete la puerta. ¿Vale? A ver, aquí está la munición de rifle, efectivamente. ¿La puedes coger o no la puedes coger? Está manco ahora. Te da una embolia en la, la molla. Ahora. Vale. Perfecto. Ahí ya está. Y creo que ya no tengo ninguna cosa más que coger por aquí. A ver si aquí ha aparecido algo nuevo, pero no tiene pinta, ¿verdad? Mira, los fragmentos de mapas que vamos consiguiendo. Como estáis viendo, me faltan bastantes, pero bueno, he conseguido algunos de ellos. Esto te da un, un coleccionable, me parece, o algo de eso. No tengo ni idea. Pero vamos, que vamos a guardar la partida y creo que me voy a enfrentar al boss... A ver, pero esos chicos, eh, vale, vamos a guardar por ahí la partida. Pero esos chicos los vais a ver en el próximo episodio. Así que nada, si os ha gustado, darle like, darle a la manita arriba y comentarlo con vuestros amigos para más contenido. Hasta la próxima, chao, chao.